Eh, vuelvo a dejarme la barba otra vez, ¿por qué? Porque me sale de la punta del, del lápiz y porque tardo en afeitarme o en quitarme los cuatro pelos de por aquí dos minutos, que digo 30 segundos y afeitarme tardo 5 minutos. Esto todo lo que es. Entonces, eh, pues nada, hoy voy a coger este temita eh, que os lo voy a poner aquí. La, la tabla, voy a hacer una foto y el que sea listo, pues, me mira, estoy mirando no, mira, aquí que sea listo porque le hago una captura de pantalla. Um, de un temite se llama Liberty. vale. Um, viene en el libro que yo recomiendo a todas las personas humanas que adquieran. Que es, a ver si lo puedo pillar. Oye, es que se me cae todo. Es que lo tengo reventado. Se le cayó a mi amigo Manolo Garrido y se, y se rompió. Se llama uh, Fiddle Chains for Banjo. Master Collection of Fiddle Chains for Banjo. De Tony Trishka. ¿vale? Eh, ya lo he recomendado más de una vez. Y es un libro que yo creo que es fundamental tenerlo. Vale unos 30 euros por ahí. Y nada, he cogido este tema que ya me sabía y me he puesto a resacarlo porque es interesante recordar y me he dado cuenta que no, ya no llego a, a, a, a cómo lo tocaba antes, ni a la velocidad ni a nada. Y bueno, pues aquí está el tema. Y también he cambiado la, la ubicación. Me he puesto aquí en, esta, en este rincón. no sé por qué. Ah, sí, por esto. Digo, ¿por qué me he puesto en este rincón? Por esto. Porque hace mucho frío y ahora tengo acorde con los pelitos este dedo. Este dedo me está molestando la articulación. ¿Vale? Me molesta la articulación. Me duele cuando hace frío. De hecho, cojo cuando cojo el baño, el mástil está frío, me duele un montón. Me duele tanto aquí, esta articulación, como esta. Entonces me he puesto aquí para que me dé calorcito. Si no es que no hubiera podido tocar. Y nada, coincide que tengo aquí una, unos retratos en la parte trasera. ¿Vale? cositas que me gustan a mí y bueno, ya está, toma por culo tío, aquí va el tema intenta tocar tres o cuatro veces ¿qué digo tres o cuatro? seis o siete veces y no me ha salido ¿por qué? pues porque como voy sin metrónomo probablemente me acelere y al acelerarme es más difícil, ¿vale? yo no sé si he ido bien, porque iba muy concentrado en la tabulatura, no sé si lo he hecho bien pero vamos, en cualquier caso eh, que, que ahí está el tema ¿vale? y pensaréis ¿esto para quién es? ¿esto es para, para mí? ¿esto es para mí especialmente? no, no, es para mí especialmente para que cuando yo dentro de un añito, seis meses o cuatro meses diga, uy, voy a tocar otra vez este tema y diga, hostia, no me acuerdo cómo era pues tenerlo aquí como referencia entre tanto, pues sigo trabajando en él y... hasta que vuelva a recuperar la velocidad, porque esto lo llegué a tocar estaba en 130 o enseñado pues esto lo llegué a tocar a 220 o sea que esto me tiene que salir bien, pero bueno en fin, esto lo que hay. bueno, pues... el tema es lo que tiene de, de especial chulo, pero sobre todo lo que tiene especial es que es entrenamiento, esto es un entrenamiento brutal, te va a entrenar el cerebro, te va a entrenar los dedos y te va a entrenar hasta el, el esfínter, ¿no? esto es brutal, entonces, hay dos partes, una parte A y una parte B, la parte A es como más asequible, entre comillas, y la parte B es bastante enrevesadilla, en lo que tiene de interesante es que está mezclando single string y, y melódico, ¿vale? en ese sentido, pues por eso digo que es un ejercicio total de cerebro y de, y de músculo. Entonces, en la primera parte. La parte la vamos a dividiendo porque como lo, como lo haga como lo estaba haciendo antes, voy a mirar ahora, tengo 20 minutos, sí, creo que me da tiempo. Como lo haga como lo hice antes, pues me equivoco y la cago. Entonces, la primera parte sería... digamos, eh, empezamos con, con la primera en el séptimo traste. Y ahora voy a poner un acorde de re puro y duro, ¿vale? y hay que empezar aquí porque si empiezo aquí tengo que poner así el, el acorde luego me va, creo que me va a resultar más difícil, entonces yo empiezo, empiezo con, el, con el meñique ahora hago una frase melódica que hago 4, 5, 4, 0, 4, 5, 7, 4, ¿vale? Sol. Vuelvo a repetir un poquito de melódico. Y en este punto vuelvo a, digamos, al re que poníamos al principio. Misma frase melódica. Y ahora aquí empieza el trabalenguas un poco. Perdón. Eso sí. Entonces... Esa sería la parte A. Repetiría de nuevo haciendo, empezando con el meñique en la cuerda quinta en el séptimo traste, cuerda primera en el séptimo traste. <risa> La frase completa otra vez vale Esto lo hacemos dos veces Y ahora viene la parte B La parte B que es la liosa Y la parte B como digo es la liosa Porque lo que hago es mezclar single string y melódico y bueno, pues le osillo, aparte es un trabalenguas en el sentido de que repito con, con pequeñas variaciones peque pequeñas frases con pequeñas variaciones y, y hay que entrenarse bien entonces empieza primero con single string que hace vale 4 0 2 0 0 y aquí pulso la segunda y la primera a la vez sigo con single string 2 0 4 2 0 4 2 0 y aquí ya viene lo melódico 7 9 7 9 0 0 2 0 y esta frase es muy exactamente igual que la que hacemos justo al inicio vale donde doy y ahora eh más estilo melódico, perdón, estilo single string y esto es lo más lioso 2, 4, 0, 4, 2, 0, 2, 4, 0, 0 toda esta parte hasta aquí queda porque a partir de ahí ya repite entonces toda esta parte es Ahora vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Es decir, cuatro cero dos Y ahora aquí hace una frase melódica final que eh, lo enlaza con el final de la parte A que hace estaba en el aire y ahora hago 7, 9 7, pero esta aquí la tengo que dar con el índice 6, 7, 0, 6, 0 repito esta parte eh, estábamos aquí Thank you.